En este momento presentamos la Nota Informativa de hoy. Nos encontramos con el señor concejal Sánchez. Señor concejal, ¿cómo usted ha visto este reconocimiento al talento de Espartaco Abrigo, un catamayense que ya se ha venido destacando en, algunos, eh, en algunas presentaciones a nivel nacional y fuera de él también? Y hoy en esta noche se ha hecho acreedor a uno de los muy esperados eh, reconocimientos por parte de la Casa de la Cultura. Sí, muy buenas noches a través de su medio de comunicación, permítame también dar un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos, que nos escucha a través de, de su medio de comunicación. Pues el tema del de, día de hoy fue un poco sorprendente por parte de Espartaco, me había comentado el día de hoy, dice, te invito a la, a la premiación, va a ser un reconocimiento a mi trayectoria y bueno... No soy ajeno al, al trabajo que viene realizando Espartaco como artista plástico de Catamayo. Eh, parte de, de ser a un amigo muy personal de él, pues he visto su crecimiento a lo largo de todos estos de años. Eh, tal como se menciona en las leyendas que, el, que podemos observar aquí, eh, no es el primer reconocimiento que obtiene en el Salón de Noviembre, ya en el 2009 se ha hecho acreedor a un reconocimiento, luego en el 2016, me parece, y ahora, claro, como usted lo menciona, es una meta que él le faltaba por cumplir, que es ya, en este caso, el reconocimiento a toda la trayectoria artística. Y lo importante, y, y reconocemos también, es el tema de, de esa esencia que ha sabido mantener desde su primera obra hasta la actualidad. Recuerdo... Y, y, y muy latente el tema de una colección que me parece incluso está aquí es la Sociedad del Consumo, es algo que le puso mucho empeño, le puso mucho trabajo, mucho, muy, mucha pasión de parte de él como artista, eh, eso fue entre el año me parece 2007-2018 que empezó a desarrollar este tipo de obras, que como él mismo menciona eh, tienen una fase ya de un, de un boceto digital para luego plasmarlos en el lienzo y luego sí, ponerle su toque final, que es ya este, la técnica de, de representación en este caso. Eh, como catamayenses y en este caso como autoridad pues, eh, local, nos sentimos y nos llena de orgullo el saber que nuestros artistas catamayenses pues, se han sabido mantener en el tiempo y este es el resultado de su trayectoria, este es el resultado de su trabajo y qué mejor que sea la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través, en este caso, de la exposición del Salón de Noviembre que reconozcan esta trayectoria. Para nosotros es un, un placer, un gusto muy inmenso, pues y nos, no nos queda más que felicitar el mayor de los éxitos y desear que continúe, que continúe este trabajo, que continúe su trayectoria, pues y sea también el segundo en este caso este personaje más importante en el arte, en el mundo de las artes plásticas de nuestro cantón Catamayo que deje ya un legado también para las futuras generaciones. ¿Usted cómo ha visto el apoyo por parte de las diferentes instituciones que están siempre al tanto de la cultura? Hablemos de los ministerios, las instituciones públicas que también eh, siempre tienen la posibilidad de hacer un aporte a la cultura. Sí, en ese caso, o sea, sí llama la atención gobierno local de Catamayo, poco o nada se ha hecho últimamente. Recordemos que, claro, está que, por ejemplo, Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene su estructura de de núcleos en cada una de las provincias y con, con eso pues tienen financiamiento para poder hacer este tipo de eventos para poder hacer el, este tipo de reconocimientos y más aún poder mantener un trabajo constante de los artistas plásticos pero en el caso por ejemplo de nuestro cantón tenemos ya un, un objetivo por lo, que, por lo que luchar, por lo que invertir por lo que destinar ya un recurso no solamente o, o por capricho de apoyar a alguna persona o no apoyarla, sino más bien tenemos ya un, un bien inmueble que, que fue donado como parte de patrimonio de, de la cultura en, en nuestro cantón y ese lo debemos de fortalecer cada día. Se habló en al inicio de la administración, se tuvo conversación, ¿qué va a pasar con el museo? Toda la disposición para poder ayudar, toda la predisposición para poder hacer el, continuar con las exposiciones pero vemos que se está deteriorando, vemos que estamos perdiendo el legado que nos dejó en este caso el maestro Manuel Serrano no estamos siendo condescendientes con, con la donación que recibimos como municipio, como pueblo de Catamayo y, pues no, y tan solo no es también en este caso la responsabilidad directa del, del, de la autoridad, sino también eh, falta empoderamiento por parte de los artistas plásticos locales que puedan hacer su pequeña asociación y puedan exigir una, una y tantas veces a las autoridades que lleguen a las autoridades de turno, que por favor se, se destinen recursos, se hagan eventos, se pueda hacer una réplica de lo que se hace aquí en la Casa de la Cultura de Loja, se puede hacer en nuestro Cantón Catamayo, una vez al año, una vez en este caso por fiestas de Catamayo, incluso por fiestas de Catamayo se pueda reconocer una vez al año al menos al artista o a los artistas que, que tienen en, en, su, en su corazón esta... Esta idea de mantener nuestra cultura, mantener, mantener el arte vivo en cada, en cada una de las etapas. ¿Por qué? Porque el arte es simplemente, una en este caso, plasmar cada una de las épocas para ir dejando, en este caso, evidencia de la evolución, no solo de, no solo de las artes, sino del vivir diario de cada una de las sociedades. Vamos a dar un viva al arte, a la cultura, que es importante resaltar y también dar el aporte, ¿no? En este caso... Vamos a darle un viva, que viva la cultura. Que viva la cultura, que viva Catamayo y que vivan nuestros artistas.